Familia Diner, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, como todos los lunes. Siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, espero que estén muy bien. La verdad es que eh, yo ya me siento mucho, mucho, mucho mejor que la semana pasada, ¿no? Después de la vacuna, que bueno, ya. Como todos sabemos, ya nos estamos vacunando. Yo espero que ustedes también, eh, ustedes también ya estén eh, en este proceso y que poco a poco vayamos... Eh, saliendo de esta situación, eh, hay que seguir siendo conscientes, hay que seguirnos protegiendo eh, porque la, la parece que está repuntando esta pandemia y la verdad es que es una pesadilla que no nos está dejando en paz a nadie y, y es muy triste eh, ver que parece que ya vamos a salir y luego no salimos y, y estas cosas. Entonces, aunque ya nos hayamos vacunado, eh, hay que seguirnos eh, seguir las medidas, hay que seguirnos eh, cubriendo el, con el cubrebocas hay que seguir manteniendo la estancia, usar gel y todas esas cosas, eh, ¿no? La verdad es que es más importante dar este tipo de mensajes porque creo que todos tenemos que tratar de ayudar a que esto siga bajando. Yo ya quiero eh, que se normalicen las cosas para esta temporada de la NFL y podamos convivir eh, más de cerquita. Pero bueno, esto era con lo que quería empezar, ¿no? Más allá de, de como siempre, sugerirles que se suscriban al canal, que... Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Que me sigan en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, y pues bueno, entramos en materia con, con el tema que creo que ha estado en boca de todos, ¿no? Sobre todo de, de los Niners, aunque sí, también de la NFL. Sobre todo creo que los que los eh, más que equipos, los estados implicados pues son... Eh, San Francisco o California y, y Seattle, Washington, ¿no? Eh, con este tema del señor Richard Sherman. Se me hace bien importante hablar de esto porque creo que hay muchas implicaciones en lo que, en lo que le sucedió a Sherman, ¿no? De entrada, pues bueno, si bien todos sabemos que siempre ha sido un, un personaje polémico, no ha sido eh, precisamente por cosas fuera o extracancha, ¿no? Siempre ha sido por, por temas... Eh, que tienen que ver con el, con, el, con el juego, siempre ha sido un, un trash talker, ¿no? Y siempre le ha gustado eh, ser muy osicón y hablar y retar a los rivales, sobre todo en su etapa en Seattle, ¿no? Con los Seahawks. Eh, siempre ha sido un personaje muy, muy, muy agresivo en ese aspecto, dentro del campo, dentro del terreno de juego, pero, pues, es innegable su calidad y es innegable, pues, ya el. el, el, el pues el, el, ¿cómo será? La categoría de uno de los mejores esquineros que ha jugado este deporte eh, a nivel profesional en la NFL, ¿no? Richard Sherman, a pesar de, de estas situaciones eh, que han tenido que ver con, la, con, el, con el juego, jamás había presentado, o que yo recuerde, alguna situación extracancha, más allá de también pleitos que tuvo, ¿no? Cuando estuvo en Seattle, ¿no? No salió muy contento de ahí, hizo muchas declaraciones, tirándole sobre todo a Russell Wilson, ¿no? Hablando de que pues no era un coreback que los pudiera hacer ganar. Eh, hubo mucha molestia por parte de muchos jugadores en Seattle en aquel entonces, cuando se empezó a desmantelar ese equipo campeón, sobre todo cuando se desmanteló la Legion of Boom, que eh, Brandon Browner, pues ya sabemos que se había ido. Quienes llegaron a tratar de cubrir su, su lugar, pues no pudieron hacerlo de la mejor manera. Eh, Camp Chancellor se retira. Earl Thomas sale ahí haciéndole... el la britney señal a, a Pete carroll no en un juego donde se lesiona porque no le dieron contrato er thomas salió muy muy molesto de ahí que también ha sido un personaje polémico con sus declaraciones eh, y richard sherman que también no salió en muy buenos términos de ser sobre todo porque creo que a muchos jugadores de, de, de los halcones marinos les molestó y, y a la afición les molestó eh, pues el hecho de que priorizaran a, a russell wilson que de alguna manera se le cumplieran todos sus caprichos a Wilson y que el equipo se, se ha hecho o se ha empezado a formar alrededor de él. Lo cual pues no es una locura, ¿no? Casi todos los equipos forman equipos alrededor de sus corebacks, mariscales digamos, sobre todo cuando tienen el talento de Russell Wilson. Pero pues todos sabemos que aquel equipo de Seattle, eh, pues sí, obviamente Russell Wilson, pero Marshall Lynch era el eje de esa ofensiva y sobre todo esa defensiva fue la que los llevó a ganar aquel anillo. Y a mantenerlos muy competitivos durante bastantes años, ¿no? Eh, pero bueno, esto es, esto es como señalando, como ni siquiera el contexto, ¿no? Es como un antecedente para tratar de empezar a, a, a, o, o tratar de llegar a descubrir o intentar eh, adivinar qué pasa, qué pasó con Richard Sherman, ¿por qué, qué lo hizo llegar a esta situación. Y, y me parece pues que hay, que hay que analizar como algunas cosillas por ahí, ¿no? De Entrada, pues, ¿qué es lo que pasa con Richard Sherman? ¿no? El pasado martes, eh, el señor se vuelve loco, eh, tiene ahí un altercado con su esposa, eh, amenaza con suicidarse, ella habla al el 911 y dice que, que Sherman está alcoholizado y que está muy agresivo y que está intentando este, suicidarse, ¿no? por eso habla que estuvo hasta mandando mensajes de texto. Eh, ella se sale con sus hijos, se dirige a la casa de sus padres. Sherman, en, en teoría, no sabía hacia dónde iba, pero la sigue en su camioneta. En, en esa persecución, Sherman eh, se, se estampa ahí en la carretera, en, un, en, un, en una barda. Deja la camioneta y se va caminando hasta la casa de sus suegros, ¿no? Donde ella está, pues, digamos atrincherada con su familia. Y Sherman, pues, por ahí ya salió el video también, ¿no? Donde se le ve no sé si alcoholizado, pero sí se le ve muy raro su actitud y, y, y pues sí muy agresiva, ¿no? Te intenta derribar la puerta, ¿no? Imagínense la fuerza de un hombre de, de las dimensiones de Sherman, ¿no? Que si bien no es este, pues no es un Khalil Mac, ¿no? O un Aaron Donald. Pues ya un jugador de la NFL de ese tamaño. Entonces pues es bastante, bastante impresionante su, su tamaño y su fuerza. Y, y yo para mí se quedó a nada de tumbar esa, esa, esa puerta, ¿no? Quizá que hubiera pasado si lo logran. Pero bueno, termina rindiéndose. Ya no se ve más. Solo se ve que se aleja en el video. ¿No? El por ahí dice que salga. No sé si a su esposa alguien la insulta. Eh, y, y pues bueno. Este... Hasta ahí sabemos visualmente qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Después ya nos enteramos por los reportes policíacos que llega la policía, lo, lo arrestan y es acusado por eh, violencia por robo. Que, que, bueno, por lo que estuve leyendo no es como que haya robado, pero según las leyes, no sé si desea Seattle de Estados Unidos, una situación como esta es, es como el cargo que se, que se maneja o es el delito que se persigue, ¿no? Así se le llama violencia por robo. Porque pues, podría tomarse como un intento de, de robo a casa habitación. ¿no? Aunque no robó nada y no lastimó a nadie, tampoco hubo violencia física contra nadie. Así se clasifica este, este delito. Lo tuvieron que apresar los, los, los policías. Richard Sherman se, se resistió. Estaba leyendo ahí en, en, en la página de la NBC, ¿no? de la NBC, que inclusive Richard Sherman intentó eh, eh, quitarle el arma a uno de los policías. ¿no? Para tratar de suicidarse Ante la fuerza de Sherman tuvieron que recurrir a un perro Para que lo, lo, lo pudieran controlar Al parecer pues, le hizo algunas heridas en una pierna Lo pudieron detener y lo arrestaron ¿no? Tuvo una audiencia el jueves En donde pues, este, se presentó Él podía renunciar a este derecho ¿no? A esta, esta obligación perdón Él podía haber renunciado a presentarse Y podía haber mandado un, a un abogado, un representante legal sin embargo, decidió hacerlo. El, el, el, posteriormente, Sherman eh, sacó un comunicado en donde, pues, obviamente se, se disculpa por sus acciones y él habla de que no es algo de lo que se sienta orgulloso. Eh, pues está atravesando por situaciones personales eh, y, y profesionales difíciles y es a grandes rasgos lo que él cita ahí y, y se compromete a que no va a volver a pasar eso y... Promete que se va a empezar a tratar por esta situación. Dentro de, todo esta, dentro de toda esta historia, algo que me llamó mucho la atención es una parte en donde su esposa dice que eh, Sherman ha tenido estos episodios de violencia, ¿no? Estos episodios en donde parece que pierde, o sea, de la nada pierde el control de sí mismo y lo que ella declara es que cuando le sucede esto a Sherman, al día siguiente no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? Quiero pensar que es como cuando alguien se pone así como muy hasta las trancas, ¿no? Y al otro día no se acuerda qué pasó. Supongo que son episodios parecidos, ¿no? Pero Sherman los salen eh, a modo de violencia y después no se acuerda qué hizo. Lo cual es bastante peligroso. Estamos hablando de una enfermedad mental en, en potencia. Lo que le está pasando a Sherman, ¿no? No sabemos... Desde cuándo, no sabemos cuánto tiempo tenga con esta afectación. Y no sabemos qué tan peligroso puede ser un, un, un episodio de estos en una persona, ¿no? Se, se han, han empezado a especular, ¿no? Y se han empezado a sacar muchas como teorías de qué pues, pudo haber, o sea, qué puede generar este, este, esta, esta actitud de, de Sherman. Antes de yo leer todo esto, ¿no? Esto de, sobre todo esta declaración de su esposa. Pues por ahí yo teorizaba, yo decía, bueno, a lo mejor algunos problemas, este... Pues extramaritales, ¿no? Algo hizo su esposa, algo no le gustó a Sherman y se puso violento, se puso borracho y quiso irse sobre de ella, ¿no? Yo especulaba eso por ahí. Eh, algunos amigos me, me decían, bueno, pues es que también... Y sí, también lo considero, ¿no? El hecho de que, pues, está desempleado un, un jugador con, con el calibre que llegó a tener Sherman en su prime, ¿no? De, de ser All Pro de ser el mejor esquinero de la NFL en los últimos 10 años, ¿no? estadísticamente hablando, eh, y de repente verse en la situación de no, no, no tener ni, ni equipo en donde jugar. A lo mejor él, él, él apostaba que a, a, terminando el contrato con, con San Francisco, pues le iban a llover ofertas. Él ha hablado de que tiene ofertas, supongo que no son las ofertas que él considera justas para su nivel. Pero, pues todos sabemos que ya Sherman, pues no es que ya haya caducado, pero ya no es, no es los mismos, como no son lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces creo que Sherman ya está bastante lejos de su nivel de 2012-2013. Estamos hablando casi de 10 años. Y eso le ha dificultado encontrar trabajo. Eh, un trabajo digno, podríamos llamarle, ¿no? Tal vez las ofertas que tiene son muy, muy por debajo de lo que él esperaría. Por ser Richard Sherman, por el nombre que tiene. Y tal vez eso lo tiene. Pues deprimido, ¿no? Al hablar de situaciones, además de personales profesionales, creo que eso es algo que le está afectando. Además, recordemos que él, cuando, cuando pierde el Super Bowl contra, contra los Patriotas, aquel Super Bowl, aquella jugada, ¿no? En la yarda 1, <coughs> donde deciden lanzar los Seahawks en lugar de correr con Marshall Lynch eh, y pierden el Super Bowl. Recordemos que Sherman eh, jugó lastimado. No recuerdo bien si era un codo o algo así. Traía lastimado, fracturo, semifracturado o lesionado. Y aparte se perdió el, el nacimiento de su hijo por el Super Bowl. Y él le había prometido a su hijo, eh, o por eso había prometido ganar el Super Bowl. Esto lo creo que lo rompe de alguna manera moralmente. No. Bueno. Se repone, sigue. Llega a San Francisco. Y él vuelve a, a, no a prometer, pero él se compromete a ahora sí darle ese anillo que le había prometido a su hijo. Por lo cual no pudo estar en su nacimiento. Y otra vez se le ceba con los 49. ¿no? Entonces creo que esto abona a, a, los, a las cosas que le empiezan a pasar. Que empiezan a sumarle emocionalmente. Y, este, y pues bueno, ahora viene esta situación en donde pues creo que es inevitable que todos los jugadores llegan a un punto de decadencia. ¿no? A todo desapasado a Jerry Rice, a Joe Montana, a Dan Marino, a Barry Sanders, a Amit Smith, Smith, a... al que me diga ¿no? Troy Aikman, etcétera, etcétera, etcétera, Peyton Manning y próximamente esperemos que ya, bueno no, ya no voy a decir a pero pues todos tienen que pasar por esa curva necesariamente ¿no? Sherman me parece que no lo está procesando bien y todo esto es como lo que yo pensé o que he pensado que ha tenido que ver con la actitud de Richard Sherman para llegar a este punto. Pero entonces sale esta declaración de su esposa. En donde ella ya está hablando de un antecedente. O de antecedentes. Con esta situación de Richard Sherman. Y entonces me recuerda. Entonces me remonto. O sea, me hace pensar. Y, y me voy hacia la película de Concussion. ¿no? Esta película creo que fue 2015. Que salió. Prota, protagonizada por Will Smith. No sé si ya la vieron. Si no la han visto. está buenísima. Véanla. En donde se habla de... de de este problema, ¿no? De, le llaman ETC, ¿no? Que es... Eh, eh, Encelofatía traumática... ¿Qué? Encelofatía traumática, no sé qué. este, Pues que es una consecuencia que este doctor, ¿no? Este forense descubre a raíz de un jugador de los acereros que... Que lo encuentran en su, cami en su camioneta y, y... Él... Tiene que mover un montón de cosas para poder ver, revisar su cerebro. Y entonces encuentra ahí unos daños muy fuertes. Bueno, ya no les voy a dar un, un, un, un, un, un, el spoiler de esto. Encelofatía eh, <tose> traumática crónica. Encelofatía traumática crónica, que es ETC. Así lo, así lo define este médico forense. Y entonces, pues bueno, pasa todo un shock. La cosa es que... A raíz de aquí se descubre que los efectos que pueden tener eh, tantos golpes en, en, en lo, por tantos años en jugadores profesionales. ¿no? Si hablamos de boxeadores, ¿no? boxeadores que toda su vida se la pasan pues básicamente viviendo de los fregadazos, ¿no? y vemos finales muy tristes de repente ciertos boxeadores, ¿no? yo recuerdo al, al Pepino Cuevas verlo ya en, en su etapa ya más grande eh, ver a, de repente ve uno a, a Chávez que de repente pues parece como que se le va la onda Jugador, eh, boxeadores que se han, que han quedado en el, en el cuadrilátero y las consecuencias de golpes de este tamaño pues, son muy fuertes ¿no? la NFL a partir de aquí empieza a implementar estos protocolos de conmoción ¿no? y que vamos viendo cada vez más y más digo yo no sé o no sé si antes no lo decían o no nos dábamos cuenta pero pues digamos que en aquellos 80s, 90s yo no recuerdo que sucediera tanto o fuera tan sonado esto. No sé si la NFL lo, lo ocultaba. Pero de un tiempo para acá ya es el pan de cada día en la NFL, semana tras semana. Podría yo decir que siempre hay un conmocionado. Y esto pues obviamente tiene implicaciones muy fuertes en la mente de los jugadores, ¿no? Eh, yo estoy empezando a, a, a pensar que lo de Richard Sherman va por ahí. Eh, a pesar de no, ser un, un, no, tener, no estar en una posición en la que hay necesariamente tanto contacto como un liniero, ¿no? o como un corredor, o como un linebacker, eh, también pues, tiene que ver con la, con la cabeza de, de los jugadores. ¿no? Steve Young, que ya hablábamos de, de él en su, en su momento, cuando hice el especial de Steve Young, eh, tuvo muchos problemas de conmoción, que básicamente eso fue lo que lo retiró de la NFL, ¿no? los, los problemas de conmoción, en donde pues, ya básicamente el doctor le dijo uno más, chance y ya no la cuentas entonces creo que los jugadores de la nfl de repente vemos jugadores que dicen, no sé qué pasó con tal o qué pasó con cuál yo recuerdo por ejemplo a west borland no es no sé si el linebacker de los 49 parecía muy bueno y que estuvo un año creo que año y medio y se retiró y él declaró que después de un golpe de frente con marshall lynch él, él, él, en ese momento entendió que algo no estaba bien y prefirió decir adiós antes de tener que pagar las consecuencias, ¿no? Algo después de ese golpe no estuvo bien en su cabeza y dijo adiós. Entonces, imagínense lo que pasa en estos jugadores. Richard Sherman está, está jugando desde que les gusta... Ay, no sé, ¿cuántos años lleve en la liga? Unos 12 años, por ahí. Si alguien sabe, denme bien el dato, yo ahorita lo busco. Pero ya son muchos años, muchos golpes, muchas cosas... ...y creo que a lo mejor Richard Sherman sí ya tiene algún problema médico en su cabeza... ...porque este actuar así de la nada y de repente así... ...y más como lo explica su, su esposa... ...pues sí, creo que habla de una, de una enfermedad ya eh, un poquito complicada... ...que creo que, va a tener que se va a tener que empezar a atender... ...y podríamos tal vez estar viendo ya el retiro... ...de uno de los mejores esquineros que han jugado este deporte... ...por razones médicas... Porque si es por ahí, yo creo que la NFL no va a querer problemas y no va a querer arriesgarse. Tal vez a que se le sigan destapando eh, cosas, ¿no? Que, que, que pues, a veces no quieren que nosotros, los aficionados, ni nadie se entere, ¿no? Eh, triste, la verdad me parece triste. Miren. Eh, independientemente de si Richard Sherman es, es santo de nuestra devoción o no. En su momento, pues un personaje muy odiado por los 49. Y me incluyo, ¿no? Yo creo que de. Yo no es que odie a los Seahawks... La verdad es que no, nunca he sentido eso que siento... Como con los vaqueros, ¿no? Sí creo que es un equipo que ha hecho bien las cosas... Y que nos ha competido y nos ha ganado bien... Pero hay ciertos personajes ahí de los Seahawks... Que nunca me agradaron mucho... Empezando por Pete Carroll... Y Richard Sherman era alguien que yo nada más no podía ver... Ni en pintura... De repente llega a San Francisco... Y así como que no me agradó la idea nunca... Pero... Pues al final... No es que se haya ganado el cariño, pero de mi parte se ganó el respeto, ¿no? Por defender los colores de los Niners, por, por ser un líder en el equipo y por ayudar a, a ayudarnos a volver a llegar al menos a un Super Bowl. Eh, pero como persona, pues nunca se le puede desear este tipo de cosas a nadie y yo creo que la lectura o la, la principal lectura que yo le doy a esto es, es volver a recordar algo que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Y me incluyo. Creo que a veces les exigimos a estos jugadores primero como si fuéramos los dueños de los equipos, ¿no? De repente yo sigo viendo en redes sociales, ¿no? Y creo que yo también lo he llegado a decir. Y la verdad es que híjole, me, me, me, me escupo a mí mismo por eso. Esto de exigir que ganen como si fuéramos eh, socios del equipo. De alguna manera por ser fans y comprar mercancía y esto contribuimos, pero pues no es como que tengamos... Eh, ese poder de poder exigir, no pagamos sueldos ni mucho menos, ¿no? Eh, pero exigimos como si de veras, y, y, y queremos que ganen y queremos que, que lo hagan y se nos olvida eh, Pensamos que son máquinas, ¿no? Pensamos que son máquinas, son inmortales y que nunca les va a pasar nada. Eh, y, y, y queremos que le entren con más ganas y queremos que se den en la torre y queremos que ganen, no nos importa lo demás, no nos importa si tienen familia, no nos importa su salud, no nos importa su, su, sus problemas económicos, emocionales, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que queremos es que ganen y se acabó. Y entonces perdemos el foco de que son seres humanos, de que son personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen padres, que tienen novias, amigos, etcétera, etcétera, y que su deporte, a pesar de que nos pueda parecer el, el, o su trabajo el mejor del mundo, la verdad es que jugar en la NFL es todo un caso, miren yo estaba viendo una entrevista que le hicieron mis, mis coates del Empire Jalisco a Ramiro Pruneda donde le explicaba cómo son las dinámicas de cuando se llega a la NFL como él llegó, y la verdad es que es todo un mundo bien pesado eh, prácticamente viven es, eh, los 6-8 meses que dura la temporada casi casi casi encuartelados en, en, el, en el equipo y el nivel de exigencia es muy muy fuerte algo que no nos imaginamos y que creo que muy pocos de nosotros podríamos sobrevivir a regímenes así de estrictos entonces pues eh, no hay que perder el foco amigos miren estos estos estos hombres al final también son jóvenes no digo yo lo digo jóvenes porque ya tengo ya tengo mis 41 años, <risa> pero son chavos. Recordemos nosotros cuando teníamos entre 22 y 25 años. ¿Qué andábamos haciendo? ¿No? ¿O qué nos gustaba? Pues, la verdad es que creo que muy pocos podrán decir que no les gustaba salir, divertirse, andar de aquí para allá, haciendo cosas, ¿no? Y ellos están en esa edad, muchos, la mayoría están en esa edad. Y es una edad en la que a lo mejor quisieran hacer muchas cosas. Sí, con la lana que ganan, pues los otros seis meses que tienen descanso se la viven como reyes. Pero durante esos ocho meses que están ahí, tienen que ser total y completa concentración. Y muchos, como Jerry Rice, inclusive en off-season se cuidan muchísimo, ¿no? Pero, pero es bien difícil. Estamos, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de seres humanos, y estamos hablando de diferentes eh, organismos, ¿no? cuerpos, eh, genéticas, etcétera, etcétera. si nosotros con la vacuna, ¿no? Vemos que a unos, unos, casi nos, <risa> unos casi nos morimos y a otros les hizo lo que el viento a Juárez. Entonces, es igual. Para ellos un golpe en la cabeza habrá quienes los puedan aguantar mejor que otros. Y entonces, eh, no perdamos el foco en esta nueva temporada y en las que vienen. Estamos hablando de seres humanos y que es difícil eh, también el, el, lo que tienen que enfrentar y que las consecuencias de una vida eh, en medio de los trancazos son estas. Y la verdad, lo que le, lo que le está pasando a Richard Sherman es de preocupar, es si es de, si es de cuidado y es de poner más atención en, en, pues en lo que está pasando. ¿no? Los que jugamos fútbol americano, poco mucho tiempo sabemos. Eh, pues lo, lo difícil, ¿no? Y aunque nos gusta, pues lo cañón que son los golpes. Y si alguno de ustedes tiene hijos o tiene parientes jugando fútbol americano, pues también pónganle mucha atención. Porque luego estos golpes eh, tienen consecuencias a futuro. Prepárenlos bien. Actualmente, pues ya son otras maneras de coacheo. A mí me tocó cuando todavía te, te hacían este, el círculo romano y estas cosas. Yo creo que por eso estoy medio loco. Pero... Tomemos estos ejemplos para cuidar más a nuestros, a nuestros jóvenes y a nuestros jugadores y para observar más este deporte, sí con pasión, pero también con conciencia, señores. Triste lo de Richard Sherman, yo de verdad, de corazón espero que, que esté bien, que pueda mejorar independientemente de lo que pueda ya o no aportar en el campo, que haga lo mejor para él y para su familia. Y desde aquí, pues yo sé que no me va a escuchar, pero le deseo lo mejor del mundo, le deseo que, que esté bien. Que lo principal es, es que pues, esté sano y que, y que conserve su vida. Y que se pueda mantenerlo lo mejor posible dentro o fuera del campo. Pero bueno, de esto les quería hablar. Un tema complejo. Ahí déjenme en la caja de comentarios lo que ustedes piensan. Ustedes como ven toda esta situación. No un caso muy sonado, pero supongo que hay muchos más en la NFL. Eh, ya saben, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando me subo mis dos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos estamos acercando a los 5.000 suscriptores y vienen cosas nuevas en Canal 49. Eh. <coughs> ah, por cierto, eh, al ratito, al ratito a las 9 de la noche, voy a estar ahí con mis carnales de Gold Rush México, ¿no? En su... En su... Eh, podcast que hacen O su, su live que hacen en, en, en su página de Facebook, síganlo Ahí, Gold Rush México, el club de fans De los Niners aquí en México, que se llama Gold Rush Con mis hermanos eh, de, de, del, del Gold Rush Ahí vamos a estar platicando de algunos temas Entonces, este, pues, al ratito Nos vemos por ahí, eh, me va a dar mucho gusto Platicar con estos carnales Como siempre, me da muchísimo platicar Con gente que, que, que les gusta El fútbol americano, que les gustan los 49 Y que saben del tema entonces este, por ahí nos vemos al ratito, eh, nos vemos el jueves para otra emisión de Canal 49 eh, y el sábado ya saben la, el Franchise Mode que ya voy bien avanzado con Trey Lance, ya vamos a jugar el Super Bowl y a ver cómo nos va. Entonces pues bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, el mensaje de hoy es cuídense, cuídense mucho, cuiden a los suyos, eh, les mando mucha buena vibra a todos, eh, nos vemos en la siguiente y ya lo saben. Go Niners!